Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo En esta ocasión, con esta tercera parte de las herramientas de modelado Lo que vamos a analizar son aquellas herramientas que tenían una tonalidad más rosada En, en la barra de herramientas eh, recordar cuando eh, os comenté eh, la diferencia de los colores eh, os indicaba que estas, a diferencia de las anteriores lo que hacían era eh, modificar la estructura de malla de los objetos pero no añadían ni eliminaban eh, estructura de acuerdo bien la primera de estas herramientas es smooth o suavizar eh, esta herramienta lo que realiza es un suavizado de los vértices que hayamos seleccionado, eh, realizando un promedio con los ángulos que tienen las diferentes caras en las que se encuentran estos vértices, ¿de acuerdo? Cuando la hemos eh, utilizado, nos van a aparecer una serie de opciones eh, que podremos parametrizar en el panel de la última acción realizada. ¿De acuerdo? Entonces... Antes de utilizar esta herramienta, lo que voy a hacer es subdividirlo en dos o tres partes. ¿De acuerdo? Eh, tres. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de esta. Entonces, si yo eh, pincho en el manipulador y lo desplazo, ya lo desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, vale, lo que va a realizar es eh, un suavizado de la malla. Eh, una vez que la he utilizado, como os indicaba, tenemos el panel de la última acción realizado donde tenemos una serie de eh, valores que podemos parametrizar. Uno es el suavizado, ¿vale? O el factor de suavizado. Esto es un, un valor que, aunque ahora mismo tenemos 1,3, ¿vale? De, de valor por cómo hemos realizado la acción, este valor se mueve entre 0 y 1 normalmente, ¿vale? Ahora, como hemos superado ese valor 1, se me va al 2. Pero si yo lo hago así, veis que ahora solo me admite entre 0 y 1. Bien. Es un porcentaje de suavizado. ¿De acuerdo? Y el siguiente campo eh, lo que me permite es cuántas veces va a repetir esa interacción de suavizado que hemos realizado. Entonces, cuanto mayor sea, pues más suavizado va a quedar nuestro cubo. ¿De acuerdo? Y veis que ahora pues tiene un aspecto más esférico, aunque sigue siendo un cubo. Además, tenemos estos parámetros de aquí, que lo que nos va a permitir es indicar sobre qué ejes queremos realizar la acción. Ya hemos visto esta herramienta, pero si os fijáis aquí, hay un triangulito, como en tantas herramientas anteriores. Eso significa que aquí tenemos más opciones, y la opción, la opción que tenemos en este lateral es Randomize ¿vale? o eh, Aleatorizar. Esta herramienta lo que hace es, eh, en modo edición, desplazar los vértices de una malla a lo largo de sus propias normales, ¿vale? Aplicando una, un desfase eh, aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos ver esto, lo que voy a hacer es mostrar las normales. Y las vamos a mostrar así. Estas son las normales de los vértices. Si yo tomo cualquier vértice, por ejemplo, este de aquí, me va a ubicar el manipulador en la posición del vértice. Y si lo desplazo, lo va a mover en la dirección de su normal. ¿Vale? Si seleccionara varios, ya la cosa varía. Lo que hace es promediar, ¿vale? Y ya no hace ese movimiento en base a la normal. ¿De acuerdo? Lo, que lo aleatoriza. Si selecciono un loop de, de vértices listas, realiza de forma aleatoria esa variación. De acuerdo, voy a dar al botón derecho. Una vez que aplicamos esta herramienta eh, en el panel de la última acción realizada, también tenemos una serie de opciones que podemos parametrizar. Entonces, para que lo veamos, Voy a hacer una pequeña distorsión, así. Y se nos muestra aquí la herramienta, eh, el panel de ultimación realizada con los parámetros que os comentaba, ¿vale? La cantidad, amount, lo que muestra es la distancia mm, del desplazamiento que se realiza. En este caso, 0,1 metros y medio, ¿vale? eh, Uniform o uniforme que es como está traducido al castellano, lo que hace es añadir una compensación aleatoria a la de, de la cantidad de elementos que tenemos seleccionados. ¿vale? Normal eh, añade una compensación aleatoria al desplazamiento de la normal. Y Random Sheet, en castellano, viene traducido en Blender como semilla aleatoria. ¿vale? Es una compensación de la transformación aleatoria. Y una semilla diferente va a producir resultados diferentes, ¿vale? Si yo esto muevo, según vaya eh, alternando la semilla, la 1, la 2, la 3, pues el resultado va siendo distinto. Bien, voy a quitar las normales. Voy a ir deshaciendo un poco todo esto. Vamos a volver a nuestro cubo subdividido. Bien. Y seguimos con las siguientes herramientas. La siguiente herramienta es Edge Slide, ¿vale? O eh, deslizar bordes. Esta herramienta la hemos visto ya. Cuando estuvimos viendo eh, la herramienta de Loop Cut, cuando utilizábamos el atajo de teclado, que era Control R, recordar que primero lo que hacíamos era ubicar el sentido en el que íbamos a realizar el corte y a continuación nos permitía desplazar ese bucle de corte en, en la figura en la que estábamos trabajando. Bueno, pues esta herramienta que es uh, Edge Slide nos va a permitir realizar ese movimiento de ejes, de, de bucle de, perdón, de ejes, no, de aristas, de bucle de aristas, ¿vale? Yo puedo seleccionar una o varias conformando un bucle y sobre esas, aplicar eh, esta herramienta. Por ejemplo, seleccionamos ese bucle de aristas, ¿vale? Y yo selecciono esta herramienta. Tenemos el mismo manipulador que en la ocasión anterior, en, en lo que aspecto se refiere. Pero el funcionamiento, ahora veréis, que difiere. Si yo lo muevo, en esta ocasión, lo que hace es desplazar ese bucle de aristas, ¿vale? ¿Cuál es el límite? El límite es las aristas adyacentes, tanto a un lado como al otro. Pero esto es manipulable. Nosotros podemos utilizar combinaciones de teclas para saltarnos estos límites. Ahora lo vamos a ver todo, ¿de acuerdo? En principio, eh, para que podáis ver más cosas de esta propia herramienta, lo que voy a hacer es tomar estas, estas aristas. A ver si me deja... Eh. ...estas aristas y las voy a subir un poquito, ¿vale? Y ahora voy a volver a mi loop de aristas. Entonces, fijaros ahora, voy a mover... ...y aquí bien... ...y aquí fijaros lo que ocurre, se va adaptando, ¿vale? ...al, a las, al loop adyacente, ¿de acuerdo? Y esto podemos hacer que... ...nuestro loop de aristas tenga la misma forma que tiene... ...el loop que tenemos a la izquierda de la pantalla o tenga la misma forma que tiene el look que tenemos a la derecha de la pantalla, independientemente de su posición. Y eso lo podemos hacer con, con una combinación de teclas también o con una opción que vamos a ver ahora. Voy a liberar el botón ¿vale? y me va a mostrar el panel de última acción realizada. Aquí tenemos un factor de desplazamiento. Según lo tenga... Pues va a estar más hacia la izquierda o hacia la derecha. En valores positivos entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? 0 es la posición original. Bien. Even se traduce al castellano como uniforme. Lo que permite es que el bucle de aristas coincida con la forma del bucle adyacente. Hay un atajo de teclado para esto también que es la tecla E. Si yo marco Even, ¿vale? Lo que ha hecho... Es establecer eh, la forma de mi bucle de aristas como el bucle de aristas que está a la derecha. Si yo me acerco hacia la izquierda ahora, veis que no varía su forma, a no ser que ya tope con los vértices, con las aristas, ¿vale? Y entonces ya se va adaptando, pero eh, no la adapta conforme avanza, como estábamos viendo antes. Bien, aquí hay una opción añadida que es Flip. ¿vale? Que es. Eh, cambiar creo que recordar eh, que se traducía al castellano no opuesto perdón vale y hay una tecla eh, también asociada a esta opción que es la f si yo la marco lo que hace es cambiar vale busca el bucle opuesto de aristas y le toma y toma la forma que tiene fijaros que ahora este bucle de aristas tiene la misma forma que el bucle de la izquierda de acuerdo y allá donde lo mueva, va a mantener esa posición hasta que tope con otras aristas más allá. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver con los atajos de teclado. Además, tenemos esta opción que es Clamp, y Clamp lo que establece es los límites a ambos lados del loop que estoy moviendo. vale No va a permitir que supere... La estructura de malla eh, del objeto en el que estoy trabajando y el límite lo establece entre los loops adyacentes al que me encuentro moviendo. ¿De acuerdo? Si esta opción hubiese estado desmarcada de inicio, eh, podría desplazar ese bucle a derecha o izquierda más allá de la propia estructura de malla o de mi propio objeto. ¿vale? superando los límites. y general. No funciona bien manipulándolo desde el panel de la última acción realizada. Entonces lo voy a explicar con el atajo de teclado correspondiente. Ahora vamos a ir a ellos. ¿vale? La última opción es Correct UV, ¿vale? o UV en inglés, eh, que lo que permite es corregir las coordenadas UV correspondientes. ¿vale? Si existen eh, UVs asignadas, pues esto lo que va a hacer es evitar que se generen distorsiones en la imagen. ¿Vale? Bien, vamos con esos atajos de teclado rápidamente. Eh, son las iniciales de cada una de las opciones. Y recordar, recordad, eh, lo que hacía era adaptar el bucle actual a la forma que tenía el bucle adyacente, en este caso que se encontraba a la derecha de la pantalla. ¿Vale? Flip eh, solo funciona si Even está activo. La tecla eh, para activar eh, la opción de Even es la E. Y tenemos que darle en el momento en el que estamos eh, realizando el movimiento. ¿vale? Entonces, si yo desplazo esto y moviéndolo le doy a la tecla E, ¿vale? fijaros que se ha posicionado una línea amarilla en la pantalla y si os fijáis bien a la izquierda ahora mismo, hay un puntito rojo a la izquierda de esa línea amarilla, ¿vale? Ese puntito está indicando qué loop de aristas está tomando de referencia para eh, darle forma a mi loop, ¿vale? En este caso está tomando eh, como referencia el loop de aristas de la izquierda. Si yo quisiera tomar el de la derecha, utilizaría la opción Flipped, que es con la tecla F. Y veis que el punto ahora se ha modificado y se ha ido a la derecha de la pantalla. De la línea esta amarilla que teníamos en pantalla. ¿vale? Y si le vuelvo a dar a la F, vuelve otra vez a la posición anterior. ¿vale? O sea, que E activa eh, el tomar la forma de un loop adyacente y la F indica cuál loop va a tomar de referencia. ¿De acuerdo? Tener esto claro porque es importante. Bien, la siguiente opción que era Clamp... Eh, la tecla de, o el atajo de teclado es la C. Si yo pulso la tecla C, ahora me permite realizar el desplazamiento más allá de la estructura eh, que tengo marcada hacia la izquierda. ¿vale? Si le doy a la F, me permite ir hacia la derecha porque tengo activado todavía la opción de Even. Voy a desactivarla. ¿Vale? Al desactivarla, como veis, lo que hace es establecer los, las líneas de desplazamiento a derecha e izquierda y me permite realizar ese desplazamiento. ¿Vale? Voy a volver a pulsar la tecla C. La alternativa a la tecla C es la tecla Alt. Si yo dejo la tecla Alt presionada, hace lo mismo. ¿Vale? y Me permite ese desplazamiento más allá de la estructura de mi propio objeto. Esas son las teclas y esa es la herramienta. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, esta era Edge Slide y aquí tenemos un desplegable, igual que en las anteriores, y una opción, una herramienta, que es Vertex Slide. Vertex Slide me permite realizar un desplazamiento de los vértices, ¿vale? Eh, a lo largo de las aristas adyacentes al vértice en cuestión. Para que lo veáis, con un loop no lo vamos a ver bien, Voy a seleccionar un único vértice. Aquí el manipulador es un circulito, ¿vale? Y posicionándome en cualquier parte de este circulito, pues voy a poder manipular el movimiento de este vértice a través de las aristas adyacentes al vértice, ¿vale? Me puedo mover hacia la arista que tiene a su derecha, hacia la arista que tiene a su izquierda, y si subo o bajo, veis que no se mueve de esa arista, ¿vale? Puedo ir hacia la arista que tiene la parte superior o la parte inferior. ¿De acuerdo? Esto mismo sería lo mismo que, teniendo un vértice seleccionado, dar dos veces a la tecla G. Me va a permitir realizar el movimiento de ese vértice exactamente igual que se utilizará la herramienta. Bien. Las opciones que tenemos en, la, en el panel de última acción realizada son un factor que me va a indicar eh, en qué porcentaje se va a desplazar mi vértice. No funciona muy bien, ¿vale? Me ha dado problemas en los valores negativos, sobre todo. La opción even o uniforme lo que haría sería utilizar valores absolutos, es decir, solo valores positivos. Flipped haría el cambio, eh, sería lo opuesto, ¿Vale? Clamp me permitiría desplazar este vértice más allá de la estructura de mi eh, objeto, ¿vale? Y correct UVs eh, sería corregir UVs, lo, lo que os he explicado antes, ¿vale? Para que no se generaran distorsiones de las imágenes, en caso de tener una sub, una, un mapa de UVs desplegado, pues para, corregiría las coordenadas, ¿vale? Bien. Voy a deshacer un poquito todo esto que hemos ido haciendo. Y me voy a quedar con el cubo subdividido. Sí. Ahora vamos a pasar a la herramienta Shrink Fatten, ¿vale? que es contraer o expandir. Esta herramienta lo que hace es mover los vértices que tenemos seleccionados calculando el promedio de la dirección de sus normas. Por tanto, no va a tener en cuenta ni los puntos de pivote que tengamos configurados ni la transformación de orientación que tengamos establecida, ¿de acuerdo? Y cuando utilicemos esta herramienta, al igual que con las anteriores, hay una serie de opciones disponibles en el panel de última acción realizada. Vamos a ver esto. Voy a seleccionar esta herramienta. Vamos a seleccionar eh, un par de vértices, ¿vale? y al pinchar y desplazar sobre el manipulador como veis genera un desplazamiento base a las normales de, este, de estos vértices ¿vale? lo que hace es contraer o expandir la estructura de, de malla y las opciones que tenemos es un, un desplazamiento vale distancia eh, el offset Event es el desplazamiento uniforme, que lo que va a realizar es una escala del desplazamiento para dar un grosor uniforme a la estructura. ¿vale? Y la proporción, eh, edición proporcional que la hemos visto en, en la sección de editores en la vista 3D. ¿vale? De allí a verlo si, si queréis refrescar cómo funcionaba. Bien. Esto es destructivo, es decir, que una vez que he realizado el movimiento, como veis ahora, eh, mis vértices se van a donde quieren. ¿vale? Eh, establecen un nuevo punto, un, hacen un nuevo cálculo y por eso ahora me ha unido prácticamente los vértices. ¿vale? Entonces, para esto tenemos otra opción, que es el push-pull, ¿vale? que me va a permitir empujar o atraer o tirar, más bien, de de lo que tenga seleccionado ya sean vértices aristas caras esto no es ni más ni menos que una escala entonces con los dos vértices que tengo seleccionados si yo tiro de ellos más que tirar los empujo veis que los puedo devolver más o menos a su posición y al igual que en las ocasiones anteriores pues aquí tengo un parámetro configurable que es la distancia que voy a desplazar. Para poderos explicar la herramienta Share, lo que voy a hacer es eliminar el objeto que tengo ahora mismo en pantalla y voy a añadir un plano, ¿de acuerdo? Porque yo creo que con el plano lo vamos a ver mucho mejor. De acuerdo, entro en el modo de edición y voy a seleccionar aristas, la arista superior y la arista inferior y vamos a seleccionar la herramienta Share, que es esta que tenemos aquí. Un momentito. Al seleccionar esta herramienta nos aparece un manipulador como con herramientas anteriores. Lo único que es el manipulador que tenemos ahora mismo en pantalla pues difiere un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver. Podéis ver que en lugar de tener un círculo como otros manipuladores aquí lo que aparece es un cuadrado que nos va a permitir realizar el movimiento que nos permite esta herramienta con respecto a cómo tenemos la vista puesta en este momento. ¿vale? Y luego tenemos en el interior... Una serie de tiradores que nos van a permitir realizar el movimiento teniendo en consideración las, la, el punto de eh, orientación de las transformaciones que tenemos eh, configurado, la configuración global en este caso, para los ejes globales X, Y y Z. Como este plano no tiene, eh, es una cara, no tiene altura no, y los elementos que tenemos seleccionados. Eh, no, no están sobre el eje Z, el tirador superior no va a tener efecto. Pero si tuviera alguna altura o tuviéramos seleccionadas aristas eh, sobre el eje Z, ese tirador sí lo tendría. ¿De acuerdo? Es por cómo está ahora mismo el plano y, y la disposición que tenemos de, de él, vale y los elementos que tenemos seleccionados, las aristas que tenemos seleccionadas. Entonces los tiradores que van a funcionar van a ser este tirador de este lateral y este tirador de este lateral. Os habéis fijado que aparecen como una especie de paletas cruzadas al final del tirador. Y lo que nos indican estas paletas es la dirección en la que va a efectuar ese movimiento. ¿De acuerdo? Con respecto a ese tirador. Entonces, me voy a poner así que lo veremos un poquito mejor. Yo si me posiciono sobre esa paleta, se ilumina. Y si me posiciono sobre la otra, se ilumina la otra. Con esta, el movimiento va a ser eh, parecido al de una rotación. ¿vale? Pero en este sentido, ¿de acuerdo? Si selecciono esta paleta de aquí, en lugar de ser una rotación sobre el eje, a lo mejor sería el eje I y, y o Y, ¿vale? Eh, de esta manera la rotación se efectuaría así, como si fuera sobre el eje Z, ¿de acuerdo? De este tirador sería lo mismo. Esta paleta de aquí realizaría un movimiento en este sentido como si estuviera sobre el eje Z rotando, ¿de acuerdo? Y esta paleta de aquí realizaría un movimiento en este sentido como si estuviese rotando sobre el eje eh, X, ¿de acuerdo? Y eso sobre las coordenadas globales. Lo mismo ocurriría si seleccionamos este lateral del cuadrado, lo único que lo haría sobre cómo tenemos puesta la vista en este momento, o sobre esta parte de aquí, esta parte de aquí, o esta parte de aquí. Lo vamos a ver ahora. Para que veamos el efecto que tiene esta herramienta, me voy a poner en una vista eh, superior ortogonal. ¿De acuerdo? Y eh, recordar tenemos seleccionada esta arista y esta arista. Cuando yo tire de, de esta paleta, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que quede por encima de la posición de nuestro manipulador se va a desplazar en el sentido hacia el que yo estoy moviendo el ratón, ¿vale? derecha o izquierda, y lo que quede por debajo del manipulador se va a mover en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Va a hacer un movimiento de esta manera, ¿vale? Para que lo veáis en pantalla, selecciono aquí, hago un clic, botón izquierdo, y al moverlo, fijaros que el movimiento es como os he explicado, ¿de acuerdo? Voy a dar el botón derecho para anular el movimiento. Si yo seleccionase esta paleta Teniendo en cuenta cómo están seleccionadas las aristas, lo que va a ocurrir es que me va a desplazar esta parte hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y lo que queda al otro lado del manipulador lo va a hacer en el sentido opuesto en el que yo mueva el ratón. ¿vale? Fijaros. ¿Veis? De esta manera se inclina el objeto. Ahora me voy a poner en una vista de esta manera para que veáis el efecto. Con las paletas opuestas, ¿vale? Con esto lo que va a ocurrir es que este punto y este punto de la arista van a ir hacia arriba o hacia abajo según yo tire y eh, este punto y este punto van a ir en el sentido contrario, ¿veis? Voy a dar al botón derecho para anular y lo mismo ocurriría aquí, la arista completamente se desplazaría esta hacia arriba o hacia abajo en función de cómo yo tire y la que queda en el lado opuesto pues de la manera contraria, ¿de acuerdo? Bien, si lo hago con el cuadrado, aquí en la parte superior, veis que lo mueve, pero lo está haciendo conforme tengo yo la vista puesta en este momento. De tal manera que si me voy a una vista superior ahora mismo, veis que ha quedado así como un poquito inclinado, ¿no? Y es por como tenía puesta la vista en ese momento, ¿de acuerdo? Voy a hacer un control Z. Tenemos un atajo de teclado para esta tecla. que Es un poco complejo. ¿Vale? Mayúsculas, control, alt, S. Y esto realiza el movimiento. Si yo me encuentro en una vista que no es ortogonal, el movimiento lo va a realizar en función a como tengo la vista puesta en este momento. ¿Vale? Si la vista es ortogonal, pues va a tener en consideración esa, esa vista. Realmente lo que está teniendo en consideración es como si tuviésemos una orientación de la transformación eh, según la vista. ¿Vale? Esta de aquí. Y de esta manera funcionaría esta herramienta. ¿De acuerdo? Aquí, adicionalmente, tenemos una herramienta que es esferizar, o to sphere ¿Vale? Para ver esta herramienta en su funcionamiento, lo que voy a hacer con el objeto es, lo selecciono completamente, botón derecho, subdividir, le voy a dar una subdivisión más, ¿vale? De esta manera. Para que veáis el efecto que tiene esferizar, selecciono todo el elemento y ahora en cualquier posición en la que yo ubique el ratón, si yo hago clic izquierdo y lo desplazo, va a aplicar el efecto. Como veis, lo que hace es convertirlo o llevarlo a una forma esférica sobre el plano, ¿de acuerdo? Con un, cuatro caras no lo puede esferizar, pero con más de cuatro caras sí. Eso he hecho las subdivisiones. Bien, voy a deshacer, porque si a lo mejor lo que me puede interesar es seleccionar estas aristas. ¿vale? Que son las exteriores. Y si yo le hiciera el, el, la acción de esferizar, lo haría sobre lo que tengo seleccionado el interior lo mantendría. De tal manera que aquí el factor en, la, en el panel de la última acción realizada queda 1, ¿vale? O 0 queda como estaba originalmente. Y no intersecta interseca con el resto de, de aristas, como estaba haciendo antes, porque el cuadrado interior lo estaba ampliando, ¿vale? De esa manera tendríamos eso. Está facetado, así que si yo... Aplico aquí un Shade Smooth, o le aplico eh, subdivisiones Control 2, veis que le da una forma esférica, ¿Vale? De acuerdo. La herramienta Rip Region es traducida al español como arrancar región en Blender. Para poder ver cómo funciona esta herramienta voy a eliminar el objeto que tenemos en pantalla y voy a crear un plano y lo voy a subdividir unas cuatro o cinco veces vale vamos a escalarlo un poco hacerlo un poquito más grande y así lo vemos bien tengo la herramienta seleccionada y estáis viendo el manipulador que aparece de esta herramienta en pantalla vale es un circulito amarillo para he, he clicado fuera para quitar toda la selección. Para que veamos cómo funciona, voy a seleccionar aristas, en este caso. Ahora lo haré con vértices también. Voy a seleccionar estas dos aristas para que veáis qué ocurre. Cuando yo de, pincho dentro del círculo y arrastro, ¿vale? me va a generar un agujero en, el, en la malla. ¿Cómo hace esto? Pues realmente lo que está haciendo es una réplica de las aristas que estaban seleccionadas. ¿Vale? Y es, es algo parecido a la extrusión Al moverlo, eh, en lugar de crear nuevos vértices y nuevas caras, simplemente desplaza ese, ese bucle de aristas. ¿vale? De esa manera se genera el agujero. Lo mismo ocurriría con vértices. Si yo selecciono un vértice, pongamos por ejemplo este, y me desplazo, genera el agujero. ¿vale? Genera un duplicado del vértice y lo desplaza, lo mueve pero no generan malla nueva. Recordar que estamos en las herramientas que son de color rosado y estas no generan nuevas, eh, nueva estructura. ¿vale? Adicionalmente a esta herramienta ¿no? tenemos una que se denomina RIP Edge, que al español está, eh, viene traducido como arrancar borde. A diferencia del anterior, en este caso mmm, va a generar un vértice o una arista nueva, y, pero no va a crear ese agujero. Vamos a verlo este, con, con este vértice, por ejemplo. Si yo desplazo ahora, se genera un vértice en la arista y eh, me permite ubicarlo pues, donde más rabia me dé, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo. Si esto lo realizo con aristas, eh, sería igual, generaría una arista nueva, pero no rompería la malla, no haría un agujero ni nada. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar esta y la voy a desplazar hacia abajo. ¿Vale? Y la puedo hacer un poco más pequeña. Se me ha hundido, pero la vamos a sacar hacia afuera, ¿vale? Con la tecla G, sacamos aquí y la vemos, ¿vale? Y es de esta manera como funcionaría esta herramienta. ¿Vale? Tenemos, por un lado, RIP Region, que nos va a generar orificios o agujeros en la malla, y RIP Edge, que no lo va a hacer. ¿Vale? Con esto hemos visto todas las herramientas que tenemos en la barra de herramientas para la eh, edición eh, de mallas. A, voy a crear un vídeo nuevo más adelante con algunas opciones adicionales sobre las herramientas que estamos estuvimos viendo en estos vídeos de atrás para explicar más, más opciones a la hora de trabajar con ellas, ¿vale? Que nos van a permitir ser más precisos o más profesionales a la hora de realizar el modelado de mallas. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.